Preguntas para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta de don José Ramón Arrieta. Guarde silencio, señorías. Guarde silencio. Tiene la palabra su señoría. Señor ministro, por fin nos encontramos. Buenas tardes. Eh, es una pregunta, bueno, preparada hace dos meses, pero ¿cree el Gobierno que el presupuesto 2017 garantiza la calidad y los recursos suficientes para la educación pública en España? Gracias. Muchas gracias, senadora Arrieta. Señor ministro. Señor presidente, señorías, buenas tardes. Señora Rieta, buenas tardes también. Al fin nos encontramos y quiero agradecer la deferencia que nos encontremos. Es verdad que usted planteó esta pregunta hace casi dos meses. Yo no he podido contestarla porque hubo un Consejo de Ministros europeo, lo lamento, pero hoy lo hago con mucho gusto, para decirle que sí, que creemos que este Gobierno, la educación es una prioridad y que este Gobierno dispone en los presupuestos de recursos suficientes para garantizar el derecho a una educación pública de calidad. El presupuesto de 2017 en educación asciende a 2.542,82 millones de euros, un incremento neto de un 30% entre 2013 y 2017. presupuesto que incluye además 5.386 millones de euros más como aportación del Estado para las comunidades autónomas y para que los destinen a áreas prioritarias como es la educación. Presupuestos, por tanto, que garantizan los derechos a la educación y a la equidad del sistema educativo y que contribuyan, estoy seguro, a alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea para el 2020 en cuanto al abandono temprano de la educación y la formación. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Arrieta. gracias, señor ministro. Seguramente, si el cálculo se hiciera en porcentaje sobre el PIB nominal previsto por el Gobierno, seguramente el gasto público se reduciría. Mira, yo le quiero manifestar que nosotros estamos preocupados porque el programa de estabilidad remitido a Bruselas contempla que España gaste el equivalente al 3,7% del PIB para el año 2020. Como usted bien sabe, la actual medida de gasto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un 5,6%. Entre 2010 y 2012 se redujo el gasto en educación un 3% en la Unión Europea y en España se recortó un 12% y la gran damnificada, como siempre, fue la educación pública. Y eso ha supuesto aumento del ratio de alumnos por clase, 10.500 profesores menos en la escuela pública y 106.000 alumnos más, cambio de condiciones de las becas, subida de tasas universitarias, subida del precio de guarderías, cede de bibliotecas. Mire, sabemos que hacen falta ingresos y quiero recordar, recordarle lo que dice el artículo 31 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Pero mire, no habrá ingresos mientras en materia fiscal el conjunto de la Administración pública ingrese cifras que representan el 37,9% del PIB muy inferior al 44,9% de la media europea. No habrá ingresos, mientras que en el impuesto sobre sociedades se recauden 21.000 millones, muy lejos de los 50.000 que se recaudaron en 2007, o no se persigue el fraude fiscal y se concedan amnistías fiscales como el de 2012. Si se redujera en 10 puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales. Señor Ministro, nosotros creemos en la educación laica, pública y de calidad. Amamos el sistema público, el único que garantiza la igualdad de todos y todas, el único que admite alumnados sin tener en cuenta su clase, origen, religión o el género. Amamos lo público porque tiene sus puertas abiertas para que toda la comunidad educativa sea parte activa de las mejores necesarias. Estamos por esa escuela que no excluye inmigrantes, minorías étnicas, alumnos con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o alumnos y alumnas con bajo rendimiento económico. Señor ministro, la escuela pública es inclusiva, es plural, es compensadora y es neutra. Nadie es segregado por las convicciones religiosas o filosóficas de su familia. La escuela pública es fiel reflejo del país que queremos construir. Señor ministro, como servidor público, apueste por lo público para el año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rieta. Señor ministro, señor presidente, señoría, yo he apostado por lo público para el año 2017. Para el 2018 también lo volveré a hacer. Pero mire, el verdadero debate, usted ha citado a la OCDE, voy a citar a la UNESCO también en Europa, el verdadero debate es si se invierte bien o mal en educación. Es decir, el debate es sobre la eficiencia del gasto educativo. Y yo creo que en España los resultados de las evaluaciones internacionales señalan nuestra alta eficiencia inversora. Mire, los datos del estudio TIMSS lo ponen de manifiesto. En España estamos en matemáticas 23 puntos mejor que el informe del año 2011. Hemos reducido en 6 puntos el porcentaje de alumnos rezagados. Si coge usted los resultados del informe PISA, nos dicen que España consigue una puntuación media tres puntos por encima de la OCDE, los resultados en matemáticas, que eran siempre los peores, ya están a la menor distancia histórica de la media de la OCDE. Las cifras de abandono escolar, que son tan importantes, muestran que seguimos la senda adecuada. En el año 2008 había un 31,7%. Hoy estamos en el 18,5%. Y mire, también en la línea de lo que usted dice de utilizar los presupuestos para lograr verdadero equilibrio social. El 65% de los presupuestos del Ministerio de Educación se destinan al Sistema Estatal de Becas y Ayudas de Estudio. Cifra récord, 1.423 millones de euros. Y los beneficiarios de estas becas y ayudas han pasado de 738.000 en el curso 2010 2011 a 864.000 en el curso 2015-2016. Por lo tanto, eficiencia sí, buenos resultados. Pero bien, en estos momentos estamos debatiendo tanto en el Congreso como en este Senado, el Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Y yo lo he dicho en esta Cámara, creo que si logramos ese pacto, debemos pactar también, entre todos, entre otras cosas, un presupuesto orientado a los próximos años. Por eso, su partido está participando, yo le pido que sigamos participando en ello y que si logramos ese consenso que tanto queremos, también vaya acompañado de un pacto financiero por la educación. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta don Antonio Albán. Tiene la palabra.